Hola amigos de Mexica, ¿Dónde creen que me encuentro? Me encuentro en las cataratas de Niagara, No pueden creer Algunas ah. <ríe> personas me quedan bien porque Estoy hablando de la cámara. Sí, este es el último día de distancia aquí en Toronto Voy a voltear la cámara Son dos partes de las cataratas Allá también hay gente del otro lado Pero allá ya es Estados Unidos o sea, no puedo ir del otro lado porque no tengo visa, visa americana, pues. Entonces, mejor me quedo del lado de Canadá. ¿no? Pero bueno, nos tocó la mejor vista acá en Canadá, se puede ver mejor de acá. Si ellos, los gabachos, quieren ver esta vista, tendrán que venir para acá. Ellos no ocupan visa, nomás es por que su puro pasaporte gabacho. Así es, como la ven. Es gratis, este, aquí no te cobran por estar aquí. Pero llegar aquí es una lana. ¿no? El tren de Toronto me costó $20, dólares y el regreso otros $20, en pocas palabras son $40, canadienses, eh, no americanos, para que hagan sus cuentas, tarda como dos horas en llegar aquí, para que lo tomen en cuenta también.